Cocina a tu gusto. Cocinar no tiene que ser algo complicado, al contrario, es algo muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es elegir tus ingredientes y hacer tu propia receta. Puedes buscar recetas dentro de tu gastronomía o bien de otras culturas. Por ejemplo, esta receta que te voy a enseñar aquí no es de mi cultura. A mí los garbanzos nunca me han gustado. Aquí los tenemos, los garbanzos, o bien en bote. Nunca me han gustado, de hecho, la forma que se hacen en mi cultura, en la dieta mediterránea, nunca me han apasionado, pero descubrí una receta que sí que me gustaba, que es el humus que viene de la tradición árabe. Cuando descubrí el humus de hecho flipé porque no sabía que estaba hecho de garbanzos que a mí no me gustaban de nunca. Y este plato me apasionaba. Es uno de los grandes descubrimientos que he hecho y que me ha hecho a darme cuenta de que la cocina puede ser completamente diferente. Que un ingrediente que tú crees que no te gusta puedes darle un giro y hacer que te guste. Te voy a enseñar esta receta, aunque en internet la tienes. Solo tienes que buscar hummus. Lo que quiero que aprendas en esta receta es que tú puedes hacer tu propia receta, independientemente de que haya una receta más o menos fija. Tú puedes elegir tus ingredientes y echar y buscar las combinaciones que más te gusten o que se encuentren a tu disposición. El humus es un plato sencillo, rico y barato, como son las legumbres. Yo las he hecho de esta manera he cocido las legumbres dejándolas en remojo durante 12 horas una noche y luego las he cocido durante 90 minutos de tal manera que he usado esta olla para cocerlas si no también puedes comprarlas en lata que generalmente o en bote que generalmente ya están cocidas y son mucho más cómodas no tienes que hacer todo este procedimiento el problema que a veces le echan, aparte del agua y la sal, aunque las laves tienen algo de sulfitos y no es tan saludable, pero es una opción súper interesante si no tienes tiempo. Una vez que echamos, que hemos cocido los garbanzos y los hemos echado aquí, ahora hay que batirlos o que machacarlos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aquí es donde donde os quiero hacer ver que hay muchas maneras de hacerlo. Podemos usar esta batidora, que yo he usado en otras ocasiones, o esta mini beamer, que es la que he usado en esta ocasión. O si no tenemos ninguno de estos utensilios, pues más sencillo. Los garbanzos es un, es un ingrediente muy blando, una vez que lo hemos cocido, y lo podemos machacar con el propio tenedor. Y así haremos ejercicio. Introducir. Eh, o eliminar electrodomésticos introducir la mano de obra nuestra, nuestra fuerza física, nos hará incluso estar más saludables. ¿Cómo se hace esta receta? Tenemos los garbanzos, le añadimos zumo de limón, también en este caso hay que echarle ajos, que tan sencillo como pelar los ajos, yo ya los he incorporado aquí pero para aquí lo veáis le echamos comino esto es comino en, gramo, en grano pero también le podemos echar comino comino molido le echamos un poco de agua y ya está y lo machacamos machacamos bien todo y lo incorporamos esto es solo para un ejemplo para que lo veáis yo lo he hecho ya antes pero lo vamos a volver a hacer ¿vale? ¿el zumo de limón? pues lo mismo cortamos un limón podemos usar el exprimidor que tenemos aquí ¿vale? o si lo queremos directamente con el cuchillo vale, echamos un poquito, tenemos cuidado con las pepitas y el otro ingrediente es el aceite, echamos aceite, vale para que veáis lo sencillo que es esta receta no tiene más misterio, garbanzos, zumo de limón, aceite Comino, sal, que le echaremos ahora, agua y abatirlo todo. Pero los chefs os dirán que falta un ingrediente esencial, que es tajín. Y aquí en el Mediterráneo, aquí en España, ¿qué tres es el tajín? pues el tajín no lo sé y tampoco lo tengo habitualmente en el supermercado pues puedo prescindir de él perfectamente aunque si quiero pues puedo buscarlo por distintas tiendas hasta encontrarlo es una crema de sésamo que el sésamo es estas pepitas o estas semillas entonces ¿qué podemos hacer? si queremos echarle Sésamo lo podemos hacer nosotros mismos o hacer algo muy parecido, con sésamo o con lino, que es muy parecido. Sencillamente con un molinillo de café compramos el sésamo y lo molemos, como si fueran granos de café. así se forma una pasta y tiene un olor muy característico ¿veis? se ha hecho una pasta si lo siguiéramos moliendo se seguiría formando dicha pasta y lo puedo echar directamente tan sencillo como esto pero el consejo más importante no es un ingrediente esencial el ingrediente esencial son los garbanzos Incluso el comino, el sésamo o el zumo de limón no son esenciales. Tú puedes hacer tu propia combinación, tu propio humus. También ya sabéis, a mí me encanta la pimienta negra. Pues que es un ingrediente de esta receta. Y una vez que tenemos todo, pues podemos o bien utilizar el tenedor para batirlo bien, ¿vale? Y podemos incorporar un poco más de agua si queremos y vamos viendo hasta que queda una textura homogénea, ¿vale? O lo Echamos todo directamente aquí y mezclamos todos los ingredientes. Que es más sencillo y más rápido. Si no tenemos tiempo. O usamos la mini pimer. ¿no la voy a usar aquí para que la veáis. Que es un instrumento muy sencillo. Pues esta es la receta que os quería enseñar, que yo la descubrí hace mucho y de no gustarme los garbanzos pasó a encantarme. Os animo a probarla, esta receta o variantes de otras que conozcáis, que no sean de vuestra cultura o si lo sean. Cambiar algún ingrediente que no os guste por otro que os guste.